Saludos. Bienvenidos a Salud Cognitiva. Hoy vengo con la intención de ayudarte a descubrir los mejores deportes para combatir el estrés y la ansiedad. Aquí están mis mejores recomendaciones. En el quinto lugar, tenemos la natación. Sumergirse en el agua es una experiencia única que te permite desconectar del mundo exterior y conectar contigo mismo. El agua te envuelve como un abrazo fresco, liberando toda tensión y dejando tu mente en paz. En cuarto lugar, tenemos el yoga. Aunque no es un deporte tradicional, el yoga es una práctica física y mental que puede ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad. Las posturas y la respiración consciente te ayudan a encontrar un equilibrio interno y a liberar emociones negativas. En tercer lugar, tenemos el running. Correr es una excelente manera de liberar endorfinas y reducir el estrés. Además, te permite desconectar del mundo exterior y sumergirte en tus pensamientos, lo que te ayuda a aclarar tu mente y a reducir la ansiedad. En segundo lugar, tenemos el boxeo. Golpear un saco de boxeo puede ser una excelente manera de liberar toda la tensión y la ira acumulada en tu cuerpo. Además, el boxeo es una práctica muy intensa que te ayuda a mantenerte en forma y a aumentar tu autoconfianza. Y finalmente, en primer lugar, tenemos la escalada. Escalar es una experiencia emocionante y desafiante que te permite enfrentarte a tus miedos y a tus límites. Además, la escalada es una excelente manera de liberar toda la tensión acumulada en tu cuerpo y de encontrar un equilibrio interno. Espero que encuentres la actividad perfecta para ti y puedas liberar tu ansiedad con ella. Ánimo.